día de hoy les voy a mostrar una chapa inteligente que tenemos el día de hoy por aquí de la marca tu smart esta chapa se puede eh, abrir por medio de huellas por medio de contraseña por medio de tac mf y por medio de eh, clave dinámica esta chapa eh, se puede utilizar en casas, departamentos, en eh, casas de renta por tiempo. Tiene opciones para visualizarlo por medio de una aplicación y para poder mandar eh, una clave dinámica a una persona que pues, no tenga acceso total a esta chapa. Eh, se le da una clave dinámica por cierto tiempo de duración, y bueno, ya una vez caducado, pues ya eh, la persona pues no, pueda, no puede entrar, ¿vale? Entonces, como podemos observar, vamos a abrir en este momento la chapa por medio de la huella, ¿vale? Vamos a proceder. Ahí está. Y bueno, pues aquí ya nuevamente... Eh, una vez que pase 5 segundos, pues ya la chapa vuelve nuevamente a cerrar. Cerramos nuevamente. Y bueno, pues aquí ya está cerrado, ¿vale? Eh, bien, vamos a proceder entonces a abrirlo por medio de una contraseña que nosotros que nosotros ya creamos. Simplemente tocamos aquí en el logo de, de Kark, ingresamos la clave... Y nuevamente podemos abrir la puerta pasando unos 5 segundos o 3 segundos. Nuevamente la puerta ya, ya no puede eh, abrirse, no se cierra automáticamente. Vale, bien, ahora eh, vamos a abrirlo por medio de un ataque. Bien, aquí tenemos un ataque MF, igual esta tarjeta. La enrolamos al momento de la configuración. Y bien, vamos a proceder. Ahí está. Y ya ingresamos. Pasando los 5 segundos o 3 segundos. Y ya la, la chapa queda bloqueada. ¿Vale? Eh, bueno, por medio de la aplicación. Eh, vamos a crear una clave dinámica vamos a pausar tantito el video un segundo bien, perfecto eh, ya estamos en nuestro dispositivo del celular vamos a entrar a la aplicación de USMAR. smart eh, vamos a ingresar ahí ya lógicamente el dispositivo ya debe estar configurado y agregado a la aplicación bien eh, vamos a ingresar, por ejemplo, en nuestra aplicación y eh, en esta parte eh, también el usuario puede mandarnos una alerta por medio de la chapa eh, ingresando con el número 9 y eh, el signo de, de número para que en nuestra aplicación eh, nos llegue una alerta en esta parte que estamos viendo, donde nosotros vamos a poder eh, darle confirmar para que nuestra chapa eh, pues le dé acceso a nuestro eh, a, nos, la, a la persona que le vayamos a dar el acceso vale ok esta es una una de las opciones la otra sería eh, en esta parte que dice aquí eh, contraseña dinámica remota donde nosotros vamos a poder eh, darle esta clave dinámica a esa persona para que solamente eh, pues le dé acceso con esa clave dinámica para el acceso nada más una vez eh, dado el acceso eh, pues no ya no podrá ingresar nuevamente no sino que hasta la próxima vez que nos solicite la clave generamos una nueva y la proporcionamos para que esa persona la vuelva a teclear y tenga acceso nuevamente vale eh, y eh, en la otra parte que dice aquí eh, más abajo donde dice temporal password o, tem o password temporal que es seleccionar lo que es eh, agregar un password ya sea digitando el número manual o generar automáticamente uno para que esa persona pues, pueda ingresar aquí podemos ponerle un nombre invitado vale eh, la fecha que nosotros le queremos dar el acceso por ejemplo aquí el año el mes el día la hora y los minutos vale seleccionamos un ejemplo y que eh, caduque por ejemplo dentro de una hora o, o dentro de dos horas vale entonces le damos en eh, bueno, aquí le estamos dando permiso a las de 13.19 a las 15.19, ¿vale? De la misma fecha. Bien, una vez generado eso, le damos aquí en, en grabar o en tone y está eh, sincronizándose. Aquí está donde dice enviar el password al, al invitado o al que vaya a ingresar. Bien, eh, regresamos nuevamente. Y vamos a mostrarles eh, el password dinámico remoto, ¿vale? Entonces tocamos encima de nuestra pantalla y nuestro celular empezará, o nuestra aplicación empezará a, eh, pues, aparecer una clave aleatoria dinámica que solo se utilizará para el acceso a esa persona durante una duración de 5 de minutos, ¿vale? Bien, eh, vamos a capturar esto Y nos regresamos a la grabación principal de nuestro celular Para que ustedes vean Que pues tenemos acceso, vale Entonces regresamos Y ya estamos aquí nuevamente eh, en nuestro, Nuestra chapa Y vamos a ingresar con la clave dinámica que generamos y, por ejemplo, yo para poder ingresar esa clave, tengo que tocar en esta parte. Y vamos a ingresar nuestra clave que es 20, 22, 39, 29. A ver, nuevamente. 20, 22, 39, 20 ahí está y tenemos acceso ingresamos con la clave dinámica que generamos en nuestra aplicación y bueno con eso pues está eh, más que demostrado que podemos generar claves por medio de la aplicación para poder ingresar a nuestro departamento, casa oficina y bueno etcétera. vale eh, sin más que decir eh, contáctenos en la parte de la descripción de este video, vamos a dejar un número telefónico para que ustedes nos contacten, eh, nos pregunten, tenemos a la venta esta chapa inteligente y bueno, eh, hacemos entregas dentro de la República Mexicana, instalaciones dentro del Estado de México, la ciudad y bueno, si ustedes lo solicitan en algún otro lugar, pues también podemos eh, ir a hacer la instalación, vamos a. Eh, pues bueno, dependiendo la, la zona, levantamos una cotización y bueno, hacemos la instalación. Perfecto, eh, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.